Comenzamos con la meditación acerca de las intenciones. Busca una postura cómoda y estable. Alarga la columna vertebral. Los hombros hemos de colocarlos hacia abajo y ligeramente hacia atrás. El mentón lo movemos hacia atrás de manera que se estire la nuca. Las manos las colocamos sobre las rodillas o las piernas con las palmas hacia arriba o hacia abajo, de forma que se apoyen de manera estable. Si estás sobre una silla, pon las plantas de los pies en el suelo, con las piernas abiertas a la altura de las caderas. Los ojos podemos mantenerlos cerrados para evitar distraernos, pero si lo prefieres, puedes hacerlo con ellos abiertos, posando la mirada suavemente sobre un punto a un metro de ti pero sin hacer esfuerzo por mirar ese punto fijamente. En cualquier caso, es importante que estén relajados y sin moverse. Si crees que te puede beneficiar, realiza tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Progresivamente, vamos tomando conciencia del cuerpo y de la mente soltando las tensiones que podamos tener. A medida que expiramos, iremos relajando los pies, las piernas, las caderas, el vientre, la espalda, los hombros, el cuello, la frente, tus ojos, la boca, la lengua cara. Cuando suene la campana comenzaremos con la meditación. Cuando hayamos acabado volveré a hacerla sonar. En ambos casos intenta seguir su sonido hasta que se disuelva poniendo toda tu atención en él. A partir de este momento, inhala y exhala solo por la nariz, sintiendo el ritmo natural de tu respiración, sin intentar cambiarla, simplemente notando cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Deja que la respiración tenga lugar sin modificarla, simplemente la observas y la acompañas. Ahora vamos a tomar conciencia del ajetreo de nuestras vidas, la cantidad de cosas que hacemos y de lo que hemos tenido que hacer hoy para llegar hasta aquí. Sin embargo hemos decidido venir, dejando muchas otras cosas por hacer. Hemos elegido libremente realizar esta actividad, pero ¿por qué hemos tomado esta decisión? ¿Qué ha hecho que haya decidido, entre muchas otras opciones, venir aquí? Deja que fluyan las respuestas con total libertad mientras te preguntas ¿Qué es lo que realmente anhelo viniendo aquí? ¿Qué busca mi corazón? ¿Cuál es mi verdadera intención? Repítete esta pregunta varias veces, dejando que afloren las respuestas. Ahora vamos a prestar atención a todas aquellas circunstancias, eventos, fenómenos que permiten que nuestra existencia tenga lugar. Todo aquello que hace que la vida se mantenga, como las plantas, el sol, el agua, el oxígeno, nos daremos cuenta también de cómo, de una forma u otra, nos vemos apoyados por un número ilimitado de seres para que nuestra vida pueda tener lugar. Nuestros padres, cuidadores, profesores, médicos, granjeros, científicos, piensa en todas aquellas personas que siendo consciente o no de ello, sustentan tu vida. Poco a poco comienza a imaginar la cantidad de necesidades que, al igual que tú, pueden tener estas personas. Piensa en sus familias o animales que tengan a su cargo su trabajo, su hogar y tómase conciencia de sus problemas. Siente la intención que surge en ti de contribuir ante esta situación. Piensa en la satisfacción de sentirte parte de ello y de poder ofrecer lo mejor de ti. Dejamos un espacio para sentirlo. Entonces nos preguntamos... ¿Cuál es mi mayor fuente de felicidad en este momento? ¿Con cuál de las cosas que has hecho piensas que se ha podido beneficiar más el mundo? ¿Cuál de las contribuciones que has hecho te proporciona una mayor satisfacción? Para hacer este tipo de contribución, ¿qué cosas carentes de valor tienes que dejar? Para hacer esa contribución, ¿qué virtudes tienes que reforzar en ti y cuáles tienes que reconocer en los demás? qué tienes que hacer para comenzar nuevas contribuciones similares o continuar con esta que ya has iniciado. ¿Cómo puedes tener más presente en tu vida cotidiana tu intención de contribuir de esta manera? ¿Y si todavía no la has puesto en marcha, por qué no empezar ya? Con esta motivación vamos a ir abriendo poco a poco los ojos y moviendo suavemente el cuerpo.